¿Cómo te ya pasaba al quinto plano. Sacate o sea. los filtros, acá todas conocemos. Sacate los <risa> filtros. ¿Cómo, ¿Cómo llevas la maternidad? ¿Después de ese té maravilloso, hermosa, la ternura, y ahora no. la maternidad qué? El primer mes casi me muero, casi ¿Por colapso, qué? casi me separo, casi todo. ¿Por qué? Claro, nunca nadie me, me explicó la parte beso. Es verdad que no dormís, que, que bueno, que te peleas con tu marido todo el tiempo. Esa parte eh, es dura. ¿Por o qué te se peleaban? Y porque sí, porque claro, nos fuimos siendo dos y volvimos siendo tres y era como una sensación. Digo, ¿y ahora cómo, cómo hacemos? ¿Cómo, cómo, Pero te, ¿Cómo te pegó es? en lo hormonal, porque a veces nadie entiende y hay mujeres que... Pero... Puerperal, es, es duro, espantoso, no sí. hay tanta información si hablamos de la hermosa maternidad. Yo no tenía tanta Pero hay un información. lado B de la maternidad. esa parte no tenía tanta información. ¿Te pegó mal? Bueno, me, no, por suerte me pegó bastante bien, pero hablé ponele con Cande Rugger y con Maipi Delgado que les pegó tipo para el sujete. Estoy, bueno. estoy tipo toda una semana llorando, pero a mí en lo personal me pegó súper bien. ¿Y a quién sí? le preguntaste, Barbie, así qué cosas tengo que hacer? A, quién, qué a me todo que el mundo, amigas. mujer que me encontraba, mujer le decía, que es mamá ¿sí? pero che, ¿y esto te pasa? Y lo de los pezones, ¿es verdad que te sangra? Eh, no sí, sabía, no esa Claudia. parte nadie te la explica No, ahora estoy enamorada Estoy ah. como que nos miramos y nos morimos de risa Es un personaje Se cae de risa ¿A todo. quién se parece? Y ahora está muy parecida a burlando <risa> Está de personalidad muy Barbie Pero cuando se enoja Es muy igual <risa> al padre <risa> ¿Y Me cómo dijo... está él? ¿Baboso? ahí le está hecho un claro No sabemos. La... pero un, eh, un, un tarado un, no ¿Y sabes? las hermanas se llevan bien? O sea, las se sintieron hermanas... desplazadas no, las hermanas al principio fue duro. ¿Por qué? Eh, y sí, porque es, es como después de 30 años te dicen, che, tenés, vas a tener una hermanita. Es como un poco ¿Qué fue y, lo duro? Y, y fue como un poco raro. Pero por suerte, la verdad que después, bueno, con el tiempo, cada una tiene su proceso de, de dirigir, de, de, de digerir la, la noticia. Hoy en día estamos súper bien, súper todos bien. unidos, vienen a verla, le traen regalos, y ella se, se muere de risa. No, ¿Cómo te costó? Bueno, ya vimos la lucha por, por bueno, por quedar embarazada y eh, Sara, pero también te costó agarrarlo, burlándote? Sí, pero sí, no, no se quería caer, va. Eh, y ¡Qué puro ¡Qué pesado! Claro, ¿Ahora quiere otro hermanito para hacer? Y ahora quiere tres más. Ah, señor. ¿Tres, ¿tres más? No, tres más, no. ¿tres, más? no ¿cómo dijo? tres Ahora es hora de, de hacer los mellizos. Yo ah, quiere mellizos, quiere sacarse te dos de encima. Ay, ¿Qué no? le pasa? Claro. Eh, eh, no, no, de una, sí, de una quise decir. De sí. Uno. sí, fue hace 12 años que estamos juntos. Eh, nada, el proyecto siempre estuvo de, de tener un bebé. Nunca se dio, no sé por qué. ¿Pero ya no, estás no, buscando? No, no ahora no. ¿Vos querés también? No. Hoy. No querés más <risa> Voy, Es duro, no, yo no me pero, veo con dos hijos No sos... sé, es como mucho Yo soy hija única y me crié con mi mamá Somos dos y es como que Veo como una situación parecida a la que me crié Yo no sé, no tengo ni idea ¿Querés repetir un poco la historia de tu mamá con vos, la crianza? Y sí, ahora, sí y ahora estamos unidas, pero más que nunca. Estamos no, pero más. te hice una pregunta. ¿Te gustaría repetir qué cosas de tu mamá, que, que cómo fue con vos, querés repetir con Sara? Chicas, entren todas, y porque todo, si no, a no preguntar. ¿eh? El, el estar al cien... Eh, a ver, Sara es una nena que ya está... No quiero ser como tan cruda, pero es como como que nació en, una, en otra situación económica, como en otra sí, situación la, nada, que era la mía. Sí. Eh, Ahora, lo que yo me estoy preguntando, digo, ¿cómo la bajo a tierra? ¿Cómo, ¿Cómo le inculco los valores? ¿Cómo...? Esa parte, como que me estoy preguntando mucho. Y estoy yendo a terapia. Se sí va a dar. Y está ¿verdad? muy bien, que te preocupa? Es como eso. que me preocupa esa parte. O sea, que ella como tiene que bajar un poco también, a tierra porque. Claro. y pero bueno, y vos tenés algo súper fuerte y hermoso a la vez, que es simplemente contándole tu historia, cuando ella entienda quizás un poco más, claro. de que hay cosas que quizás tiene a su alrededor que no son tan naturales ni que sí, le obvio. pasa a todo el mundo pero lo, ten, lo viviste vos sí, digamos, eh, como, una cosa es contarle y... y otra cosa es que lo sientan. no, no lo va a sentir nunca, nunca claro vivirlo nunca. porque bueno no sí, sí me va si vos... me va a mirar como diciendo sí. sí te entiendo pero y te acordás de esas cosas que digo me imagino en el día a día de lo que vos no tuviste de lo que vos no tenías Sí. Igual digo tu mamá hizo que fueras una. Ay, mi una infancia chica fue súper feliz, justo estaba viendo sí, la nota anterior sí, que estaban sí. justo en mi barrio. Eh, sí, re feliz. Ese era tu barrio. Cuatro, sí, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio, barrio. sí barraca. Ah, mi al... infancia re copada, o sea, me ponía una piedra, yo jugaba con la piedra y estaba chocha, un casco. ¿Qué?